Oli, Lucía. Estamos aquí haciendo amigos hoy. Con Lucía y con Sofía. Y ahora por aquí. Y Sandrita. Por aquí la más tímida. <risa> y Bé por aquí. Que se acaba sola. <risa> <risa> ¿Qué es? Jordi. ¿Qué es, Lucía? un fue, del papá adoptivo cuando llegaron y ahí se nota ya tiene mi melea radial y uh -huh. ella también tiene mi melea radial y le encanta estar en brazos y Arce está guapísimo y Arce es un trasto <risa> divino precioso sí.